Hey, ¿qué opinas? ¿Crees que el Decreto 1421 del año 2017 es importante? ¿La educación bilingüe ya se está aplicando? Sí. No, no, no, no, no, no. ¿Crees que los maestros que tienen el cargo en la educación bilingüe en realidad son bilingües? ¿Tú sabes? ¿Qué es bilingüismo? Yo sé. Bilingüismo es saber oralizar y leer y escribir. No, eso no es. En realidad, bilingüismo es saber leer y escribir y saber lengua de señas. Hmm. Mm. ¿La educación bilingüe es igual en todo el mundo? En, ¿En todo, todo el, el mundo? mundo sí no es, es igual. igual. El decreto 1421 del año 2017 habla de la educación bilingüe, pero ¿ya se está cumpliendo en todas partes? Sí no se, se cumplió. cumplió. ¡Qué confuso todo esto! ¿Tú estás igual de confundido a mí? ¡Ah, bueno! Vamos al octavo Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia que se realizará en Pereira y compartamos sobre este tema. ¿Quieres ir? ¡Vamos a Pereira!